Hola, ¿qué tal familia? Un gran abrazo y bienvenidos a una siguiente entrega de Tiempo de un Cuento para Pensar con el Corazón. O como dirían por allí en las redes sociales, los influencer, un story time. Cuentos que son tu cuento. Porque cada una de estas historias con su profundidad, con su mensaje, con su reflexión, estoy seguro que van a poder reflejar parte de tu propia vida de manera que se conviertan a la vez en una guía, en un maestro. El cuento se hace maestro, porque el cuento hace honor a lo que es la historia de nuestra civilización. El hecho de que hemos crecido, cualquier cultura ha crecido con base en la palabra hablada y escrita. La transmisión de conocimientos y experiencias de una mente a otra, de un corazón a otro, de un espíritu, a otro. Enseñanzas, vivencias, que nacen de la interacción con la vida misma, con el día a día, y que se convierten en base, en valores, en significados, que a generaciones siguientes pueden guiar. Estas historias que traemos entonces a este formato del canal Pensar con el Corazón pretenden brindar esa experiencia de vernos reflejados, de aprender de ellas y de encontrar formas de, de, de vivir que nos permitan vivir en el sentido más profundo de la palabra. Para el día de hoy, la historia que hoy tenemos tiene una enseñanza impresionante. Es una historia corta, pero muy sustanciosa. Es una historia que nos va a recordar el hecho y la importancia de la comunidad, de la familia, de la ganancia que hay al pensar en los demás. Por eso, te invito a que te quedes hasta el final para que se convierta en una base de conversación también con nuestra familia. También, si no te has suscrito, suscríbete al canal para que de esa manera puedas enterarte y continuar aprendiendo de todo el contenido que vamos a estar compartiendo aquí en Pensar con el Corazón, tanto en las historias como todo el contenido que hemos venido compartiendo con ustedes. Bien, en esta historia nos vamos a trasladar entonces a tiempos medievales. De reyes, de castillos, de aldeas, de carruajes, carrozas, de caminos sin pavimento, sin asfalto. Caminos destapados, caminos de herradura, como se llamarían también. Caminos donde la tierra está ahí, a la vista. Y vamos caminando sobre ella, o el caballo sobre ella, o el carruaje sobre ella. Y precisamente por uno de estos caminos es donde acontece esta historia. Un sendero que es reconocido porque tiene una roca. En un lugar del camino, del recorrido, nos encontramos ante una roca que sobresale de la tierra. Entonces todas las personas que van pasando por allí tratan de hacerle el quite a la piedra sea que vayan caminando, o corriendo, o que vayan en sus carretas o carruajes, tratan de hacerle el quite a la piedra. Muchas personas desprevenidas, o quienes no conocen de esta situación, se han tropezado, se han malherido. De hecho, muchos que andan en sus carruajes por este sendero, han perdido parte de sus pertenencias y de su mercancía, debido a que se estrellan con la piedra, y el carruaje pierde estas pertenencias. Así ha pasado con muchas personas y así ocurre en este día cuando una pequeña va llevando en su carruaje, guiando a su burro a través de este camino para llegar hasta el reino, allí la parte central donde se encuentra el castillo y llegar a la zona de comercio para vender la chicha, una bebida especial que han hecho en su casa de manera artesanal con cultivos de sus propias huertas, unos cultivos que se han tardado en recolectar, en procesar, hasta poder hacer la bebida artesanal. Y ahora la niña, la jovencita, tiene la misión de llegar al, al, al comercio, al reino, para venderla y con ello tenerla el sustento para su familia. Pero desafortunadamente, al pasar por aquella piedra, el carruaje tropieza, se chocan contra ella, tienen el accidente que envía el barril con la bebida contra el suelo, se revienta y la tierra absorbe toda la bebida. Es decir, el trabajo de esa familia y sus anhelos, su esperanza de tener un recurso, de poder pagar impuestos, renta y tener alimentación, se desvanece junto con el líquido que es absorbido por el suelo la niña al ver esto queda anonadada estupefacta sorprendida y triste porque las ilusiones de su familia se estaban allí se están perdiendo allí después de un rato de estar arrodillada contra el suelo llorando y lamentándose toma alientos para ponerse de pie y regresar a su casa pero en ese instante antes de irse mientras observa la piedra contra la cual se estrelló y a causa de la cual también perdió ese trabajo de su familia surge una, un cuestionamiento un pensamiento dice ¿pero qué sentido tiene dejar esta piedra aquí para que otras personas también tengan que sufrir se estrellen se lastimen o pierdan sus pertenencias ante ese pensamiento tomó aliento sacó de sus fuerzas y con sus propias manos comenzó a cavar para poder retirar la piedra cavaba y cavaba y cavaba y sacaba tierra por los lados por todos los lados iba sacando tierra rodeando la piedra hasta poder empujarla con sus manos se raspaba se cortaba se dañaba sus uñas y seguía trabajando en pro de un propósito que era liberar el camino de la piedra con sus últimos alientos ya estando ante la piedra ya se, mo se movía comienza a mojar a tratar de sacarla y empuja y saca de todas sus fuerzas hasta que logra que la piedra salga del agujero donde estaba encabada, encabada y ya por su propio peso se vaya girando hacia un costado por la ladera y en ese momento entonces descansa Pero dice bueno no tiene sentido si he sacado la piedra para que el camino quede mejor si dejo este agujero por lo tanto la siguiente tarea es tapar el agujero ponerle la tierra, y ante esta tarea se dirige entonces hacia el, el hueco, pero antes de comenzar a echar tierra, ve que en el fondo hacia un lado por donde estaba haciendo espacio, hay algo extraño, no es solamente tierra, entonces envía su mano hasta el fondo y se da cuenta que hay una bolsa, una bolsa de tela. Toca la bolsa y se siente que tiene algo por dentro. Cuando empieza a jalarla y va sacudiéndola, hay un sonido y es de metal. Piezas de metal chocando entre ellas. Termina de jalar la bolsa y al abrirla, se da cuenta que esta bolsa de tela está llena de monedas de oro. Es un tesoro lo que había al lado de la secreto de la roca. Son esas monedas de oro. Resulta y sucede que el rey, conocedor de los acontecimientos en este camino, desde tiempo atrás, una vez que estaba pasando por allí, al ver la piedra y saber que tantas personas habían pasado por allí antes y que muchos se habían accidentado, en vez de simplemente quitar la piedra, decidió hacer algo rey que le gustaba darle lecciones a la gente de la, del reino, de la comunidad pidió a sus hombres que cavaran por el lado de la piedra y dejar una bolsa de oro allí porque si en algún momento alguien consciente del problema que era la piedra para la comunidad se daba cuenta que era necesario retirarla y la sacaba esa persona iba a ser digna y merecedora de ese tesoro de resolver sus problemas, de resolver las penurias de su familia quizás y de vivir de manera digna a través de ese tesoro. Alguien que se detuviera no solamente a señalar, a juzgar, a quejarse por el problema que allí había, sino que tomara acción y con sus fuerzas aportara para resolver la situación, merecía ese tesoro. Un tesoro que entonces tomó la un tesoro que representaba muchísimo más que haber podido vender la bebida artesanal de su familia un tesoro con el que pudo regresar a casa y llevar esperanza manutención solución a su familia y esa es la historia el cuento el secreto de la roca de la piedra superficial enseñanza superficial lo que muchas veces y de muchas maneras ya se ha comentado, el hecho de que detrás de cada adversidad hay un tesoro. Detrás de cada dificultad u obstáculo vamos a poder encontrar una lección, algo que nos suma, algo que nos da. Algo que se va a convertir en parte de nuestro equipaje del camino y que al trasegar y continuar por el sendero le vamos a encontrar utilidad. En este caso la historia refiere que en la piedra, que no solamente era un obstáculo sino que causó dolor, daño había un tesoro, había monedas de oro que el rey había dejado para alguien que se lo iba a merecer por hecho tomar acción ante algo que estaba perjudicando a toda una comunidad entonces la adversidad siempre nos trae algo pero está también la reflexión un poco clara además de la anterior sobre la proactividad sobre la voluntad sobre la iniciativa sobre el hecho de cuando tenemos esa maravillosa actitud de ver algo que no funciona bien y querer hacer algo para solucionarlo. En este caso podríamos, vamos a profundizar un poco más y decir, ok, cuando sucede así en la vida, el camino es mi, mi vida, nuestra vida. Hablemos entonces de que en muchas de esas rocas, que son problemas, que son adversidades, que son cosas que no están funcionando bien, y que nos disponemos con la iniciativa, la proactividad, la intención de ir a ayudar a resolver. El tesoro lo sembró, en el cuento lo sembró el rey, en la vida lo sembró el creador, el padre. ¿Qué tesoros habrán en aquellas situaciones que simplemente nos hacemos los de la vista gorda? No, yo ahí no me meto, no, yo ahí no ayudo, no, yo con eso no hago nada, yo, no, que lo recoja otro. Tal vez no van a ser monedas de oro. Seguramente no van a haber monedas de oro en que yo recoja lo que el otro dejó. Pero si cruzamos esto un poco con las enseñanzas de Jesús, podríamos pensar en la posibilidad de los tesoros en los cielos. Los tesoros espirituales. Que no solamente tienen que ver con pensar en que ah el reino cuando muramos. ¿no? Tal vez los tesoros espirituales es que cuando hacemos ese tipo de acciones, sembramos una semilla que va a dar fruto aquí mismo en nuestra propia vida, cuando encontremos oportunidades o personas que se convierten en gran aporte para nuestra propia travesía por la tierra. El Padre siembra tesoros en las adversidades, en aquello a lo que le queremos hacer el quite. Obviamente digamos que hay cosas que no nos van a corresponder a veces, pero en el, el cuento es muy exacto, es muy preciso. Y es que toma la voz, toma iniciativa a alguien que se estrella. O sea, tiene que ver de frente con la situación. Se hiere desde la situación. Y por esa experiencia dice, ok, a mí me pasó esto, por esto. ¿Qué puedo hacer yo para que a otros no les pase? Entonces ya aparece otro elemento y es el de la conciencia social. La conciencia social es darnos cuenta que somos seres sociables. La conciencia social a un nivel más profundo es... Desde la espiritualidad reconocer que somos uno, que somos una totalidad y que estamos conectados. La conciencia social como visión o como capacidad de ver que tiene el corazón es reconocer que cada individuo es gracias a la comunidad. Yo soy porque somos, como dice también el Ubuntu. Y entonces en esa perspectiva cuando algo me está haciendo daño a mí, yo lo corrijo para que no le haga daño a otras personas estamos hablando de esa capacidad de conexión más que capacidad de conexión digamos que es la capacidad de concebir y reconocer que estamos conectados y que entonces cuando hago algo así mi pulso está recordando ese, esa conexión y por lo tanto la está moviendo y va a hacer que funcione también para mí pero dentro de esto está la otra enseñanza y es que la niña no lo hizo con un interés particular si alguien hubiese sabido que había un tesoro allí la niña no hubiese sido la que lo encuentra. Si hubiese sido Vox Populi y, y, y la aldea sabían que había un tesoro sembrado en la piedra del camino, ¿cuántos no hubiesen llegado? Con picas, con palas, con herramientas, en la mañana, madrugados, a la hora que fuera, iban por el tesoro, por el interés. Pero la niña, la niña no lo hizo con ese interés porque no sabía que había tal tesoro. Lo hizo con el interés, la intención y el propósito de un pensamiento de su corazón. De tratar que esto no le ocurriera a otros más. De no dejarse ganar por el ego y la mente, el pensamiento egoísta que dice y si otro no lo quitó antes para que a mí no me pasara, porque ahora yo lo voy a quitar para que a otro no le pase? Porque es el tipo de pensamientos egoístas que nos, que, que nos, nos meten en la ilusión de la separación en la ilusión de, de la carencia y en el pensamiento de que los demás nos deben que está ligado porque cuando yo concibo una carencia dentro de mí pienso que los demás me deben es, es lo mismo, como carezco entonces los demás me deben, vengan, deben, llénenme pero alguien que toma iniciativa y tiene proactividad está sintiendo que tiene algo para dar y está dando porque tiene está dando porque tiene no porque tiene, no, no, no identifica una carencia que no se ve desde la carencia desde la falta desde el vacío y tampoco está esperando sino que está creando condiciones entonces es también parte de la historia la reflexión del que pasa del estado de víctima a, al estado de pensamiento creador qué más reflexiones podrían encontrar en esta historia qué más quisieran apuntar cuéntenme en comentarios compartamos así como hicimos con el punto anterior Está genial la dinámica de que todos podamos interactuar y colocar ahí en los comentarios. ¿Qué les llamó la atención de este, de, este, de este cuento? ¿Qué reflexiones tienen? Si les gustó, si no les gustó, ¿por qué les gustó? ¿Qué otras lecciones y reflexiones pueden encontrar? Y por supuesto, compártanlo. Compártanlo si les parece de valor porque así también nos ayuda a nosotros y le transmitimos a otras personas algo que les pueda enseñar, algo que les pueda nutrir en algún momento de sus vidas o algo que les pueda agradar, denle like, suscríbanse si no lo han hecho, compartan y comenten. Este ha sido otra entrega de un cuento o tiempo de un cuento para pensar con el corazón. Muchísimas gracias por habernos acompañado y reciban un fuerte, fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima.